Soy Víctor Rodríguez, tengo 28 años y soy doctorando en el Instituto de Óptica del CSI. Mi investigación se basa en buscar nuevas técnicas diagnósticas en el campo de la oftalmología y de la optometría. Concretamente desarrollamos un nuevo método para evaluar la prescripción de las gafas, que es más rápido y más preciso que el método tradicional. Bueno, ser innovador o innovar yo creo que va un poco en el sentido de buscar optimizar algunos procesos, hacerlos más eficientes o incluso encontrar... ...soluciones a necesidades o problemas... ...que tiene pues uno mismo u otras personas... ...yo creo que la propiedad intelectual es fundamental... ...en una empresa o en un futuro de... ...en una futura empresa de base tecnológica... Eh, ...tener protegida tu tecnología... ...es fundamental para tener libertad para operar... ...y para poder desarrollar ese, esa tecnología al máximo posible".